antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para notificaciones hacer la estructura que hago normalmente que es el del, del html aquí abro otro html creo el head y le voy a poner un título que se llame vamos a poner que sea bounce vamos a abrir el body y aquí vamos a poner eh, primero que nada el canvas con un ancho y un alto de, de 500 y un id que diga canvas. Luego vamos a abrir el script y voy a poner canvas para hacer referencia al canvas, o sea el elemento HTML. Y después voy a tomar el contexto que es canvas.getcontextosd. Ok, ahora eh, lo que sigue es crear una serie de consta las, las constantes que vamos a usar que va a ser el radio de del círculo que vamos a dibujar, que vamos a poner que sea 20. Luego también vamos a hacer el, el ancho que es lo, Esto es lo mismo que el, que el de acá Este, y vamos a crear otro que sea el alto Así eh, Ahora vamos a crear una función que se llame Tick, que es la que hace ejecutar cada iteración Y otra función que se llame draw, que es la que va a dibujar el círculo eh, En la función de draw simplemente vamos a a decirle que se borre todo desde el 00 de hasta el width y hasta el height, height. luego aquí vamos a iniciar un pad para dibujar el círculo Bueno, esto lo vamos a dejar lo vamos a pasar para acá tenemos que definir eh, dos estados uno va a ser la posición del de donde se encuentra el círculo y la otra es el en, en qué dirección se está moviendo para la posición vamos a decirle que sea una coordenada que tenga x y que tenga y y para la dirección vamos a ponerle que es un delta que es igual a x también y y pero entonces eh, para iniciar en, en el voy a quitar estos dos puntos para iniciar en el centro vamos a ponerle que sea width entre 2 y, y entre 2 no high entre 2 aquí ya que tenemos la posición de coordenada lo que voy a hacer es que agarrar la de coordenada core.x y core.y no equivoqué esto no va aquí todo vamos abajo 7.ar Primero, suponer el centro de X y el centro de Y del círculo que vamos a dibujar. Que en este caso pues, va a ser estas coordenadas de X y coordenadas de Y. Seguido por el, el radio, que va a ser este de acá. Radius. Luego eh, el ángulo en radianes que es en el que va a empezar el círculo, que va a ser 0. Y el ángulo en radianes donde va a terminar va a ser más pi por 2. Y esto lo vamos a poner uno Y luego context.fill para que rellene el círculo pero antes de eso necesitamos ponerle cuál va a ser el estilo con el que va a rellenar que va a ser... ah pero primero voy a definir un estilo para que se vea de color al boy le vamos a poner que tenga un margen de 32 píxeles y que tenga un fondo de... de 333 Voy a poner así por lo pronto para que ya cambie a oscuro esto, y ahí está oscuro. Eh, luego, al canvas, voy a poner que tengo un borde sólido de 5 píxeles y de color blanco. Lo voy a quedar aquí, ya me, me parece. Este, y le voy a poner un fondo gradiente. sea verde y morado así ok esto ya agarró color eh, ahora lo que sigue es que en cada iteración voy a llamar al al request animation frame que le voy a dar la función que va a hacer el dibujado le voy a dar draw y va a ser el dibujado eh, y después de hacer el draw voy a volver a llamar esta misma función desde aquí. hacia fue de más. Set timeout tick cada 10 milisegundos. Y ahí está. Si yo lo pongo aquí me debería dibujar pero no me lo está dibujando. Ah, lo que pasa es que tengo que llamar por primera vez el tick. Se llama así mismo, pero aquí abajo tengo que llamarlo la primera vez para que comience el ciclo. Y ahí está, ya me dibuja el círculo esto. Nada más que obviamente aquí lo que voy a hacer es para que no lo muestre negro, le voy a decir en el draw, le voy a decir setx.fieldStyle si igual a la white. Aquí puse una t mal style. Ahí está, ya me lo pone de esa manera. Eh, pero ahora lo que necesitamos hacer es que, es que se mueva. Lo que tenemos que hacer es definir el delta. El delta, si se fijan, está en cero, o sea, está en, en cero movimiento. Vamos a decirle que. Ah, aquí vamos a definir una variable más que sea velocidad. Esta es pa, para es la velocidad máxima, donde ¿no? que se puede dar en, eh, de manera aleatoria en el movimiento. Vamos a decirle que la velocidad máxima sea de 25. Este. La, la, la velocidad de aquí lo vamos a multiplicar por, por la velocidad eh, Bueno Vamos a obtener una velocidad random con un máximo de speed Y luego lo vamos a multiplicar por 2 Esto lo vamos a hacer porque Porque lo, le vamos a restar speed nuevamente para que nos dé un valor ya sea negativo o sea positivo Para que si sí puede ir hacia atrás o, o puede ir hacia adelante De lo contrario no, Solo estaría yendo hacia el lado derecho Pero es como lo vamos a poner speed2 menos speed puede ir hacia atrás o puede ir hacia adelante para el caso de el y -E va a hacer lo mismo por speed por 2 menos speed es otro valor aleatorio con esto ya lo tenemos pero obviamente no lo voy a dibujar todavía porque necesitamos hacer el mecanismo para que cuando suceda el tick este el, el valor se vaya reduciendo vamos a decirle que el nuevo x sea igual a a coordenada punto x más... Más este más delta punto x. Y luego new punto y. Bueno, new y es igual a coordenada de y más delta punto y. Eh, y luego al final lo voy a asignar. Lo voy a decir que sea coordenada punto x es igual a new x. Y coordenada punto y es igual a new y. Así. Eh, si yo me voy aquí, ya debería funcionar Si se fijan, estoy actualizando para que vuelva a comenzar Pero el problema es que, que no tiene colisiones todavía ¿no? Entonces eh, Las colisiones lo voy, es, es, es, es algo sencillo Las colisiones Voy a Voy a validar esto Que new x Ya sea que new x sea mayor a, Al width O sea, 500 Width o New x sea menor a la posición 0, que es la que está aquí. Para esos casos voy a invertir el DELTA. DELTA.X es igual a menos DELTA.X. Así ya rebotaría. Si se fijan ya rebotó, pero solo cuando pegan las orillas. Cuando, cuando pasa por arriba y por abajo no sucede. Aquí por ejemplo rebota, no rebota, rebota, no rebota. Entonces tenemos que hacer lo mismo para el caso de... De, de y, new y es mayor a high o new y es menor a cero delta de y es igual a menos delta de y solo se invierte la dirección y ahí está aquí si te fijas eh, hay una como que pega pero como que no a la vez como que se va más para allá del límite ahora lo voy a poner más lento voy a reducir la velocidad voy a poner que sea 15 la velocidad se lo com se come en la mitad, eso es por el radio entonces si lo queremos comparar de esa manera tenemos que comparar el radio en lugar de que sea menor a cero, va a ser igual radio ese también igual radio menor a radio y así ya va, ya va, ya va a chocar Exactamente con la orilla del círculo, pero tenemos que hacer esta operación aquí también, que sea new x mayor a width eh, menos radios. Porque el lado derecho si sí lo está comiendo. Vamos a ponerlo aquí también. Menos radios. Ya se lo actualizo aquí, ya debe hacer la función correctamente. Y ahí está. Es todo lo que se necesita para que esto funcione. Eh, cualquier duda que tengas, eh, no dudes en preguntarme en los comentarios. Y no olvides suscribirte a mi canal.